Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Por favor, pasen a nuestro salón de clase. El día de hoy tenemos algo muy importante e interesante que comentarles. Adelante. Una vez que les he dado el saludo inicial, un gusto que estén en la sesión del día de hoy. Quiero que me conozcan antes que nada para después comentarles el tema que estaremos trabajando. Mi nombre es Antonio de Jesús Chavilla grisuela soy el presbítero, presbítero el licenciado Antonio de Jesús Chabuilla-Grisuela. Eh, trabajando en el Seminario de Mejor de San de León. Mi responsabilidad es la coordinación académica. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema importante e interesante. Ahora que se aproxima la Semana Santa, tal vez ustedes conocerán los días más significativos: tal vez Viernes Santo, Viernes Santo, eh, la Vigilia Pascual. Pero en estos días inter de, eh, de la semana tenemos un tema muy importante que generalmente es una celebración que se realiza el Día Jueves Santo y quiero abordar el pizarrón para que nos dé un poco más claro Precisamente, estamos hablando de la Misa crismal. Tal vez se preguntarán qué cosa es la Misa crismal, o a qué hacemos referencia con la Misa crismal es una celebración eucarística que se realiza como mencionaba Jueves Santo, por la mañana, cuando me no une a lo mismo con todo el presbiterio Dios y Santo, Y trataré de explicarles con calma qué consiste esta celebración, qué partes tiene y cuál es su significado. Espero lo vayan siguiendo, por favor. Una vez que les he platicado cuál es el tema que vamos a desarrollar, pues para que quede claro, la conferencia esta próxima semana santa y Consiste la revista de la misa Crisma. Su nombre, Crisma, se debe precisamente al término Crisma. Tal vez lo habrán escuchado o habrán sabido un poquito sobre el término Crisma. Es un aceite especial que se utiliza de modo particular en algunos sacamentos para quienes lo reciban. Se unge con este aceite. ¿Por qué el término Crisma? ¿De dónde viene el término Crisma? Se refiere. Al idea de ungido, hay que recordar que en la tradición bíblica del Antiguo Testamento, los que eran elegidos por parte de Dios. y por lo tanto es el ungido por excelencia. Y por eso es que los cristianos, cuando recibimos los sacramentos, como es el del sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, luego también el sacramento del orden, pues entonces para quienes participamos en ese sacramento, somos ungidos con este aceite especial, indicando que es Jesucristo que nos unge y nos salva a través de esa unción importante y especial. Bien, una vez, habiendo hecho esta precisión sobre el término prismal, hay entonces su nombre de la misa prismal. Y esta celebración eucarística, vamos a decirlo así, permíteme, vamos a borrar un poco para que nos quede más claro y no nos podamos confundir. Vamos a decir que la misa prismal tiene dos momentos importantes, dos aspectos muy significativos que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que conocer. El primero que El elemento crisma, que es lo que se hace en esa Eucaristía, se le dicen los orios santos, los orios sagrados, que luego se utilizarán en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la oración de los enfermos y en el sacramento de la ordenación sacerdotal. Decir entonces que el aceite, el primer aceite más importante que podemos tener en cuenta es el santo crisma. Que es un aceite que hace presente al Espíritu Santo, y precisamente al hacer presente al Espíritu Santo, significa el Espíritu Santo, y el recibo del bautismo, por ejemplo, es ungido con este aceite para indicar que una vez bautizado, él representa a Cristo, sacerdote, el profeta y el Y en la confirmación también se utiliza el grisma para indicar eh, la fuerza del Espíritu Santo para convertirse en anunciador del mensaje de la salvación. En el caso de la relación sacerdotal, a los que somos sacerdotes se nos unen las manos con nuestra conservación y de dedicación a Jesucristo y a su iglesia. Junto con el aceite del santo Prisma que se utiliza ese día en esta misa especial, tenemos los demás órganos sagrados, órganos santos, que se utiliza en los sacramentos de la función de los enfermos. se van a utilizar en el bautismo, sobre todo si vemos a los returnos, ahora les explico a qué hago referencia. En el caso de los enfermos, el aceite sagrado que dice lo mismo, es un aceite para significar la oración, tanto la profecía sí, como espiritual, Jesús Cristo en a traer. En el caso del bautismo, Aceite, vuelve a los cartecúmenos, que es previo, se pues, utiliza antes del de bautismo, es para indicar que alguien ha sido elegido para que el bautismo. Y esto, esta bendición de estos aceites, insisto, se hace precisamente este día, el día del jueves. Santo. ¿Quién hace esta bendición de estos aceites? La hace el Señor mismo, porque aquí la permite la sacerdocia. Y le corresponde, en primer lugar, la bendición de estos aceites. Y debemos es que, empezar Utilizaba, ya lo dije, la confirmación, perdón, el autismo, la confirmación y, y la obligación se hace mental. Y también se hace la evolución de los demás aceites, aunque dentro lo de conocemos con las normas que tenemos con la utilización de lo mismo típicamente, y así también. En el caso de necesidad, el logro de los enfermos, por ejemplo, pero que le corresponde a la primera vez que no mismo la bendición de estos pacientes. Y entonces, en ese sentido ya estamos hablando, de esta mesa cristal, teniendo en cuenta esta primera parte. Muy bien, después de haber hecho estas aclaraciones sobre este primer punto, tengo que pasar al segundo punto. Qué bonito no padre Sin embargo, y qué digo que pues, si ¿sí? bien saben. Pero no para que no vaya a ocurrir esto con ustedes que les estoy dando una. Se utiliza el aceite de olio de los enfermos para el de los enfermos y el más relevante es el prisma que se utiliza en el bautismo para indicar la consagración del confesado Cristo, en la confirmación para indicar la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación y se utiliza el prisma de la revelación de la ceremonia para indicar la consagración y el que será pues elegido para su asentación. Bien, una vez hecha esta creación y precisión, vamos a la segunda parte. De la celebración de la misa misma, insisto, lo que voy a explicar con el segundo momento, y en la celebración, esta la segunda parte se hace antes de la de los ojos para que no vaya a ver cómo funciona. Simplemente lo explico. me la hora para que quede claro. ¿Cuál es esa otra parte? Para donde de los aceites que se van a utilizar en los fundamentos de difusión cristiana en la vigilia personal. Sin embargo, también hay que resaltar sin duda esta parte del sacerdocio y la parte de la Eucaristía. Por lo tanto, es una Eucaristía donde el obispo, reunido con un presbiterio, pues se le llama el presbiterio, de manera plena, eh, digamos así, se expresa la comunicación Hacemos lo siguiente, así como el día de nuestra ordenación, hicimos las promesas sacerdotales, donde le jugamos obediencia al obispo y a sus sucesores, le prometimos el con el rey de los cielos, le prometimos la obediencia en el servicio a Cristo y a la iglesia, que ha costado muchas en nuestras vidas. Este día le las estas promesas y nuevamente se nos pregunta de boca del obispo, estas son las promesas que obediencia a mí y a mis sucesores. El promete es que le lleva a Cristo y a su iglesia, él promete, se ese lado con el reino de los cielos. Nosotros le vamos a responder: sí, promete. Así como decimos, el día de la nación Entonces, viene la misa Crismal, pero no es de esta parte importante. Y es una misa muy bonita muy importante. Es verdad, porque la mayoría de los medios cristianos, no solamente en nuestro país, sino en nuestros dioses, conocen poco de la misa Crismal. Sería muy bueno que la pudiéramos conocer y distribuir para este año las situaciones de pandemia que no están abiertas a todo el público solamente se a los sacerdotes sin embargo primero que vos y otro día que nos permita finalizar con esta pandemia ojalá haya la oportunidad en los próximos años de que ustedes también un día puedan participar de estas de esta mesa bien una vez platicado y expresado el sentido y el significado de Luisa Kesmar espero que no haya dudas a ver adelante Sí, sí parece que hay una duda en los cartes, bueno, ¿Qué es lo los catecúmenos Buena pregunta, porque no sabemos. ¿Se le llama catecúmeno a Bueno, hay que decir primero que al inicio de la iglesia cristiana, al inicio del cristianismo, quienes querían ser cristianos tenían que hacer un proceso de preparación para entrar a formar parte de la iglesia católica. Y este proceso de preparación se llama catecúmeno, un catecúmeno el que iba a visitar a el bautismo. Y al inicio de la iglesia en la iglesia católica se bautizaba la persona ya adulta, no sé si ya de niño, y por lo tanto esa pues, preparación requería menos de tres años, y esos tres años eran esa preparación previa. Una vez que te Y eso era un catecumbro. Hoy en nuestra época, en el paso de los años de los siglos que se más el cristianismo, pues se bautiza de niños. Pero el compromiso de cuidar y guardar la fe está en los papás y en los padres, Y se sigue haciendo esa unción con ese aceite en una celebración del bautismo al inicio de la celebración. Espero que la duda esté clara. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Dios nos los bendiga.